guarden su ticket porque traen un código de baño, <risa> código de baño. Del lado izquierdo pides, pagas y del lado derecho nada más recoges. Pero hay muchísima, muchísima, muchísima gente. Y ahí están los precios. Nosotros pedimos la shack burger que costó 5.50 de una carne. Tiene hot dogs, helados, pacadas y de eh, cacho y un poco de salsas muchísima gente molesillas nos pedimos para llevar pero encontramos un cachito de mesa para comer aquí pues aquí medio vamos a comer muchísima gente está todo lleno llenísimo llenísimo llenísimo a ver saque eso, hamburguesa Resúmala. por dos hamburguesas Papas de repuesto fueron 180 dólares. Más barato que el Five Guys. ¿Está bueno? Ok, vamos a probar y te vemos el veredicto. Lo bueno es que hay agua. Ah sí. Hay un modulito en el que te sirves el agua. Nosotros pedimos un solo refresco y acabo de llenarla de agua con los mismos hielitos del refresco. Y hay dos baños para todos. Los baños son de niño-niña. Esos son los baños de niño-niña. Ya iba la Maris a entrar al baño ahorita. Ya se está preparando. Ya. Tienen este como para las claves Y Maris lo descubrió Aquí si quieren pasar al baño Y no hay nadie adentro Antes para que les abra Necesitan el código que está en su ticket Entonces si compran y tiran el ticket Ya no van a poder entrar a ver, al baño ¿código dónde está? Ah ya lo vimos pues un Solamente es para clientes Tienes que comprar para entrar al baño O sea Maris lo guardó para por pues, si tiene que volver a entrar Y ya trae su ah, código ahí Ahí está el tip, ahí está el tip del video Guarden su ticket porque traen un código de baño Código Bueno, y su conclusión Están ricas Pero hay demasiada gente Sí, sí, ese es el problema A ver si después vemos otro shack más tranquilo Para sentarnos y degustarla Como debe ser Pero bueno, ahorita devoten pronto Y más baratas que las Five Guys Más chiquitas, eso sí Pero está bien Ok, cambio fuera. Bye. vez al otro que fuimos estaba súper lleno en el Times square hacia hasta el gorro y decidimos venir hoy a otra sucursal y esta está padre el diseño está bonito y no hay tanta gente eh, pedimos una hamburguesa sencilla que hoy se me hizo más chica que la otra vez <ríe> y una hamburguesa doble unas papas fritas una soda grande hay agua, como les habíamos dicho en el otro video, pero bueno, hay agua aquí te puede servir. Eso sí hemos visto en Nueva York, son más sanos. Y en total fue de 21.84 dólares. Entonces, bueno, vamos a comer eh, estas hamburguesitas hoy. Eh, y se ven bastante bien y este del lugar está padre, también. ¿Qué te pareció el Check Check? Ya se va a acabar rápido. El aquí me gustó más eh, porque te, nos pudimos sentar, en el otro estábamos parados, había mucha gente eh, y la ubicación está padre, eh, aquí abajito del puente de Brooklyn, del lado de Brooklyn. Eh, y las hamburguesas de nuevo me, me gustaron, de nuevo ricas? están ricas, se me hizo hoy más chiquita que la otra vez, pero creo que son del mismo tamaño, pero... Eh, están hoy chiquitas, hoy tenía más hambre, un poquito caras para el tamaño, pero este, pero ricas, pero bien. Eh, y bueno, eh, se las recomendamos si andaban aquí en Nueva York. La sucursal de Times Square está muy llena. No si, pueden ir, si pueden ir a otro, mejor. Estas son las hamburguesas Shake Shake. Shake Shack. Eso, Shake Shack.